¿Qué tal mi querida sabandija panzoncita? Te daré tres tips, cada uno para cada situación en la que te puedan robar o puedas perder tu equipo móvil. Alarma antirrobo Dejas cargando el celular en el salón y cuando regresas de comer como si no hubiera un mañana o cuando estás cargando la batería en la estación del bus mientras sigues tragando como si te pagaran por ello pero cuando volteas a ver tu celular te das con la sorpresa de que PIMBA ya no hay celular. Tranquilo, mi Orcotragón, tú relájate, que te voy a explicar cómo solucionar este problema como a ti te gusta. Entra a la Play Store y escribe Alarma robo". Primero limpia tus manos de la mantequilla o de la harina que estés comiendo, mi querido gordito. Luego escribe Alarma robo". De las aplicaciones que ves, la segunda es mi favorita, pero cada quien con sus gustos. Y ya sé que algunos tienen gustos muy raros no puede ser ahora la instalas obvio pues papá luego aparecerán las políticas de uso de software y haces lo mismo que debes hacer cuando discutes con la novia ignoras todo y aceptas los términos y condiciones y verás la opción de detectar movimiento activada también está la opción de detectar desconexión del cargador pero eso es opcional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 en la opción reproducir sonido así podrás oír dónde está tu celular si en caso te robaron también puedes bloquear el celular ah pero si está apagado y tienes mucha información personal tendrás que pensar si vale la pena o no tomar la última opción borrar el celular la tarjeta sim y la memoria externa si demoras tal vez no pierdes solamente el celular sino que también empezarán a circular tus packs. Pero si tu celular desaparece de repente, así como el amor que ella te tenía y no sabes ni en qué momento fue, también es posible ver tu historial de recorrido en cronología de Google Maps. Ya hice un video de ese tema, así que lo vean más ratito. Y para terminar, hace poco apareció una nueva función de Google llamada Family Links. Esta mortal herramienta permite saber dónde está y qué cosa hace con su celular los niños o algún miembro de la familia. Toda una violación a la privacidad con la excusa de que son tus hijos. En fin, este va a ser tema de otro video. Y bueno mi querido ñoñazo, hasta aquí el tutorial de cómo rastrear a tu pareja. Digo a tus hijos, digo de cómo prevenir robos de celular. Ya ves, vienes a mi canal por plata, pero te llevas oro. Hey tú, sabandija, si te gustó el video, suscríbete. Y si no te gustó, no te suscribas, pues cierra la ventana más bien. O si quieres mira el siguiente video, ya tuve, total es tu computadora y la internet del vecino.